y bienvenidos a dance el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas esas fines a ella el día de hoy veremos consecuencias que trajo el accidente de chernobyl vamos a ver un poquito de historia acerca de qué ocurrió en chernobyl y miraremos qué fue esa catástrofe nuclear que conmocionó al mundo no siendo más comencemos el accidente de chernobyl tuvo lugar el 16 de abril de 1986. Esto ocurrió a la 1 y 23 de la mañana, debido a que explotó el reactor número 4 de la planta de Lenin, la planta nuclear de Lenin. Pero antes de ver todo esto referente al accidente, quiero que nos concentremos un poco en la historia que llevó a crear esta planta nuclear. Primeramente hablemos del científico Roger, quien fue el que encontró lo que conocimos como los rayos X. Fue el primero en intervenir con ese tema, pero posteriormente llegaron Pierre Curie y Marie Curie, los cuales investigaron más a fondo y trabajaron toda la parte de la radioactividad, puesto que querían mirar la posibilidad de incrementar la capacidad de energía de estos rayos o de esta radiación, de ahí nació la radioactividad tenemos lo siguiente, existen tres tipos de rayos alfa, beta y gamma estos rayos son totalmente diferentes de los tres miren que los rayos son de una mayor potencia y estos rayos tuvieron que ver con el accidente que ocurrió en Chernobyl. Al explotar el reactor número 4 de la planta MBK-1000 de Lenin, el reactor número 4 liberó una energía 500 veces superior a lo que fue el desastre de Hiroshima y Nagasaki. Ahora volvamos a Chernobyl, específicamente en Tripia, donde ocurrió la mayor catástrofe. Es de entender que esta planta nuclear en Lenin, que tenía el reactor MBK-1000, era uno de los más potentes en el mundo, o sea que la energía que se generaba allí era muy grande. ¿Qué fue lo que pasó? Resulta que hubo una mala comunicación en la entrega de turnos, porque el reactor empezó a funcionar mal, y esto no se comunicó para el turno de la noche, lo que afectó a la 1 y 23 de la mañana y generó y liberó la mayor cantidad de lluvia tóxica al explotar el reactor número 4 por el aire. Se presumía que la posibilidad de fundirse el reactor era una entre 10.000 años, pero lamentablemente ese día en especial ocurrió tan fatídico hecho. Ya conociendo un poco más de la historia de Chernobyl, y el fenómeno de la radiación, vamos a concentrarnos en las 10 consecuencias que trajo este desastre. Veamos entonces, primera consecuencia, aumento en la tasa de cáncer. Debido a que la radiación se propagó por el mundo, hubo durante los 70 años posteriores un aumento del 2% en la mayoría de la población referente al tema del cáncer veamos la segunda consecuencia número 2 aumento en el síndrome de down nueve meses después se detectó en berlín 46 casos más de síndrome de down en el año 1987 y esto debido a la fuerte radiación Libera. consecuencia número 3 cambios cromosomáticos y malformaciones en Austria, Unión Soviética y Alemania se presentaron aberraciones cromosomáticas y malformaciones genéticas debido a la radiación nuclear. Consecuencia número 4 Restricción de producción, transporte y consumo de comida 33 años después se prohibió transporte, producción consumo de comida contaminada debido a la lluvia radioactiva que se presentaba en la parte de los alimentos muchos de los alimentos se encontraban contaminados debido a esta fuerte radiación número 5 contaminación del terreno 142 mil kilómetros cuadrados fue lo que se encontró contaminado en parte de rusia belorrusia y terrenos de ucrania todos estos terrenos fueron fuertemente afectados consecuencia 6 liberación de lluvia tóxica se presume que la lluvia tóxica liberada por la planta nuclear fue de 500 veces superior a hiroshima y nagasaki lo que quiere decir con esto que a pesar de que esto ocurrió en ucrania esta se liberó y dio tres vueltas al globo terráqueo, quiere decir que se esparció por el mundo. O sea que parte de la radiación se distribuyó por Europa, Norteamérica, Sudamérica, y toda la parte del mundo. Consecuencia número 7, cambio de sarcófago. Para que la planta dejara de emitir radiación, se creó un sarcófago de hormigón y de acero, el cual intervinieron medio millón de personas. Pero 20 años después, fue cambiado por una cúpula, y esta cúpula equivale al tamaño de un estadio. Para prevenir, puesto que se estaba observando, que el sarcófago estaba empezando a presentar algunos problemas. Número 8 contaminación de la leche la unión soviética específicamente en Bielorrusia detectó contaminación por niños al tomar leche que tenía yodo radioactivo 131 lo cual afectaría a todos estos pequeños número 9 no se puede recorrer completamente la planta nuclear el 25% de la planta puede ser recorrido, pero tres cuartas partes aún siguen siendo un misterio y esto debido a que siguen habiendo fusiones dentro del reactor y estas reacciones nucleares generan de otros compuestos que todavía el ser humano ni siquiera puede descifrar. Número 10 El terreno no es habitable donde explotó el reactor nuclear y toda la parte fuerte, en tripia, se presume que 24.000 años existe radioactividad. Quiere decir que todo este espacio en el cual se encuentra cerrado la reacción nuclear, todavía hay radioactividad, y esto por más de 24.000 años. Con esto concluimos el tema de consecuencias del desastre de Chernobyl, pero antes de despedirme quiero hacerte una opinión. Para el próximo video de curiosidades de Danstein quiero hacerte estas dos sugerencias. Primera, la rivalidad entre Thomas Edison y Nikola Tesla o la rivalidad entre Bill Gates y Steve Jobs. Vamos a poner a estos personajes a debatir. Por otra razón, quiero que elijas cuál te gustaría más. Sí, los genios entre la electricidad o la computación. Vamos a comparar a estos personajes y vamos a analizarlos muy bien. No siendo más, con esto terminamos